no más me quemó, ¿Qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a, a un nuevo video. video. El día de hoy, ya volvimos a los retos. Tengo algo pensado que va a ser asqueroso. ¿Qué va a ser? Van a ser licuados asquerosos con ah. todos estos ingredientes que están viendo. No más que, Mario, les vamos a explicar la dinámica Ajá, sí, de sí, sí, cómo sí, vamos a elegir sí. los ingredientes. Exacto. Porque, obviamente, no vamos a echar todo esto aquí a la No, de claro que no. No, es mucho desperdicio. Es como un sorteo, Mario. Sí, claro. Tenemos lo que es la base, que son los líquidos. Que es la leche, el jugo El clamato y el power El clamato es como Una bebida de jitomate Ah tomate. Sí, de tomate de jitomate. Aquí es muy popular porque lo usan para las micheladas ajito, pues. Sí. Y también tenemos lo que son los ingredientes que van revueltos en esos líquidos Chetos, valentina, mayonesa Huevo, galleta, sardina, chile habanero sí. Y lo más feo Comida para, para perros. perros Vamos a comer comida de perro. Si nos vamos a estrenar, nunca hemos comido comida de perro no, Y nunca. Ver, no nos hace daño Porque es la primerita mañana, vez Mañana nos vemos no. en el Pero baño. de todos modos, de cuenta que aquí están Todos esos ingredientes últimos que se los mencioné Están ahí y todos los ingredientes Que son las bases, que son los líquidos, están acá Vamos a tomar dos ingredientes de los cuatro que al azar, va a ser el destino. Y hay ocho ingredientes, pero van a ser cinco. Pues para ponerle la combinación, Mario va a tener su licuado y yo mi licuado. Depende del destino. Tenía un reto. El que se tome el licuado primero va a ganar 500 pesos. me ah, parece Ay, bien. Dentro, no. No. Y por favor, dejen su like, apoyen este video y compártanlo. Lo sí. hacemos por ustedes para que vean nuestra reacción. Ah, estoy nervioso. Si gustan, lo pueden hacer, pero. La verdad es más fuerte ah. es el chile habanero y la comida de perro. Ojalá me toque la leche a ver. y el jugo. Ah, de todo es una combinación extraña, Mario, asquerosa <risa> Tu primer líquido, tu primera base ¿Cuál es, Mario? ¡Oh! No. <risa> ¿Cuál es? Clamato Porque Es no muy fuerte Ay, canai Bueno, bueno, bueno ¿sí? Va a ser un poco amargo, ¿eh? Y ahora sí van los ingredientes con lo que a, lo a ver, ver bátelo, a vamos, vamos a escoger cinco Solamente toma no, no, cinco una. ¿Ah? Vamos a, a ver el primero, el primero. primero. Sientos, Una buena cientos, botana, ¿eh? T -t -t Galletas, ah, está pasado. Buena, <risa> wuhu. Bueno. ¿Qué no puede ser. Bien? <risa> sí. Comida de perro, bro. ¡Ay, no bache. Sardinas. Sardinas. ¿Fuera? Bueno. Pues Pasable. Ojalá no me toque el chilabandero. Sí, bueno. No vaya a llamar el güey. <risa> Huevo crudo. Ah, está bien. <risa> bueno. Está buena, buena, buena combinación. Ahora sí, <risa> como mi turno. Sin ver. Escoge dos. Sin escoge ver. dos. Sin ver. El primero, <risa> Power Azul. ¡Ah! ah, ah bien. Toquen con naranja, Mario No sea leche Leche, leche, leche No puede ser, Mario Ahora sí van los ingredientes principales Vamos a batirlo, vamos a batirlo Son cinco, ¿verdad? Le voy sacar mis cinco primero Son cinco de ocho Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahí está Chetos Chetos con leche, güey! Chetos con leche, sí, cierto Galletas, dulces Sabanero No más ¡No, no! Sí, ah, comida de perro. Huevo crudo. Ah, Ay, Valentina. Ah, o sea, Valentina no me tocó comida de perro. De perro. Sí, Entonces ya tenemos nuestros ingredientes, Mario. Entonces. Sí, primero vamos a preparar uno y después sí. el otro. Galletitas. Son galletas de chocolate. Ah, ¿De okay. ahí qué va? Un huevo. Un huevo. Un huevo crudo. También a ti te tocó huevos, ¿no? Sí, güey. Oh. Huele una sardinita, un pedazo, Mario un pedacito Así es, mira. He combinado como que se ve mal Ven así Ay, la comida de perro Huele mal Vean Mario, para que das qué? Soy bueno con media cucharada Sí, güey Pero... no. Ay, güey, no mames. Échasela, sin ver, sin ver No es nada, es carne, es carne, tranquilo Uy, en plamato, Mario Ay, bueno, ay, bueno Ay, No, güey Nos da a abrir los clamatos Ah. ¿Listo? ¡Ay bueno! ¡Ay bueno! Para que quede espesito ¿Qué sacrificio es, chido, es esto? Vamos a ver cómo se ve ¡Aaah! <risa> ay, ay. Huele... Uh, huele mal, güey Se me está saliendo agua a la boca ay. Aquí está, saludos Mario Ahorita ah. vamos a preparar el mío sí, A ver, primero vamos a empezar con chetitos Oh, ricura. <risa> de ahí vamos a seguir con las galletas. Ay. Aunque peor que el tuyo, no creo. <risa> fíjate que yo, Qué con rico. Puro color, ya me dio un asco. Ah, no, mamá. No me acordaba que me había tocado banero y valentín. Primero el huevito no. oh. uh, Fíjate que tú va a ser. Uh, no, ya, poquita más. Uh, no. Poquita más, ahí está. Y la mitad del habanero, Mario. Se ah. chiquito. Nomás es que le voy a quitar esto, no me gusta. Sí, quita el... Ahí está, Una manerito, ¿y qué más? ¿Y? Lechita. Lechita, lechita. No, va a ser un buen licuado porque las licuadas van con leche. Eso sabe como agua natural. Mm, sabe más rico, pero vamos a echarle poquito Ahí bueno. Vamos a batirlo, Mario. Color, color. Ay, no puede ser. Qué mal aspecto de color. Wow, no puede ser, es Ahora sí va el momento. Aquí están los bordes por si vomitamos no manchar el piso. Fíjate, me estaba diciendo Paul a mí me tocó la comida de perro. ¿Qué? Porque la compró para cachorritos. Sí, para razas pequeñas. <risa> pero primero quiero ver el premio. ¿Dónde está el premio? Aquí está, Mario. Son 500 pesos, pero en puros billetes a 20 para que pienses que <risa> son muy... más, muchos. Y por favor, dejen su like. Si gustan ver más videos así, dejen su like y también pueden añadir ahí también. supergracias gracias, es nueva función, ¿eh? Por Ay, si gustan apoyarnos güey. o ponernos un reto, ahí está el super gracias. El ganador va a ganar esto. Hay que empezar. Voy a cerrar los ojos. Yo pienso para tomármelo. A salud. La, a la una. Uy, no, güey. Si quieren la segunda parte, dejen su like. Se van a notar los likes. Y compartan el video y comenten que quieren la segunda parte. A las tres. Salud. Sí, salud. Una, Uy. dos, tres. Tres. No, güey. No, <risa> no, no lo tenemos que pasar sin, sin pensar. Es que, güey. Sin pensar. Según lo incliné. Y se quedó todo, está bien, está bien espeso, güey, esto. Está en tu cabeza. Dos, salud. Una, dos, tres. Se puede vale, tapar las narices, güey. Una, dos. dos, tres. No mames, me quemó, güey. Sabe, cuidé. Nadie sabe. ¿Sabe vomito? Güey, sabe un esta cosa. No. Esto que no lo vamos a acabar, güey. Una, dos, dos, tres. No, güey, la semilla se me fue. Uh, no, güey, yo ya no puedo. ¿No? No, me o sea, rindo rinde? Sí, güey. A ver, ahí ver, no, a eh sí, A no, no, espérate. Te. La semilla se me fue, güey, la semilla de la baño. Este lo hago por ustedes, para no, que vean. No, me... Tiene comida de perro. Eso ya ganaste ya O sea, me ocupas. No lo voy a acabar. No, está bien malo, güey. ¡Te gané, Paú! Uh. <risa> lo sabíamos, bueno, no me media hora, güey. Primera Mario. vez que lo hago. Uy, estoy bien oh. enchilado de en toda la boca. <risa> <risa> me arde. Felicidades, Mayo. <risa> Me hizo llorar porque traía Y De todos modos, Mario, esperemos les haya gustado este video. Man, y por nena, favor, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, a Instagram, a TikTok y a todas las redes sociales que puedan existir en este esperemos mundo. Esperemos si que este video tenga muchas vistas. Sí, muchos likes, de verdad. ¿verdad? Y esperemos que les, les guste que hagamos la segunda parte, aunque nos vean sufriendo así, pero estaría bueno la segunda parte. Escriban en los comentarios. Así que Bueno, vemos. Huele eh. Buen el cuadro mío. Muy malo. Nos <risa> vemos hasta el siguiente video. Y mi ¡Esperamos les haya gustado! Vayan a ver los demás videos, Adiós. por favor. Good bye.